Amigos, retornamos nuevamente por aquí, como siempre, interesante conversación con el doctor Freddy Mateo Calderón. Doctor, acabamos de hacer un interesante desglose con relación al caso David Ortiz y la nueva investigación que se da a conocer por el Boston Globe. Tenemos en República Dominicana importantes casos que están siendo conocidos en la justicia, uno de ellos es el caso Medusa, que precisamente en el día de hoy se dio a conocer una nueva solicitud del Ministerio Público a los fines de poder ampliar el plazo de la investigación, doctor. ¿Pudiéramos iniciar por ahí la situación del ex procurador Jean Alain Rodríguez, doctor, en estos momentos pudiera tener un cambio o este proceso no se sabe cuándo pudiera concluir, doctor? Mire, eh, siempre yo sostengo que cada maestro tiene su libro. Sí. Yo respeto el libro que los experimentados abogados, los duchos y veteranos abogados que tiene el ex magistrado, Yanalai Rodríguez, tiene para que lo defienda. Tenaces y preparados abogados. Sin embargo, humildemente entiendo que al magistrado hay que ponerlo en una especie de latencia, hay que ponerlo a dormir un rato. Los imputados, cuando están peleando con el Estado, no pueden ser tan agresivos. ...he visto que le han colocado querella a la magistrada Kenya, ...que para mí es una de las juezas más seguidas que tiene República Dominicana... ...yo creo que igual que ella hay otras juezas y jueces que son honestos... Sí. ...pero más que ella no creo que hay uno... ...se le ha puesto querella disciplinaria, se le ha colocado querella penal... ...se le ha demandado civilmente... ...y con relación a los fiscales, recusaciones, acusaciones... Yo entiendo, reitero, que cuando un diputado se encuentra en esa situación de mantener un perfil un tanto bajo, de seguir así, lamentablemente, va a caer en un estado prácticamente de indefensión. Ya vimos que la Procuraduría General de la República eh, le ha presentado una solicitud de prórroga al tenor del artículo 370 del Código Procesal Penal, sí. pidiendo cuatro meses para que... ...terminar la investigación... ...recibir algunos peritajes que necesita... ...y, y adiccionar algunos testigos... ...algunos peritos... ...se dicen reunancia. por lo menos más... ...casi 100 personas más... ...deben ser interrogadas... ...yo entiendo que en ese proceso... ...se podrá interrogar así, ...en un ejemplo... Sí. ...ahora yo pienso que se imputará... ...no más de 10 personas más... Okay. ...lo que tenemos ahí... Sí. ...lo que se tiene... ...y no más de 10 personas más... ...porque sencillamente la investigación... ...tendrá que limitarse a a lo que es el asunto de la administración de la cárcel, que se está sí. construyendo en guerra. Tendrá que limitarse a unos asuntos de unos fondos que se administraron, ese tipo de cosas. Yo pienso que no se extenderá a más de 10 personas. Será similar prácticamente al, al pulpo. Sí. Que en el pulpo había razones para incriminar o imputar más personas, porque estaba en juego FOMPE, la y otras instituciones del Estado, sin embargo, no llegó a la cantidad. Sí podrán interrogarse muchísimo más, pero en calidad de testigos. Ahora cada diputado y pienso que no rebasará la suma de 10 más de lo que tiene. Ok. Doctor, este proceso, como usted ha dicho, ha estado muy activo de mano de la barra de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Ahora, vemos a una magistrada Jenny Berenice firme el caso de Camacho y todo el proceso. Ella ha hablado que un gran caso amerita grandes investigaciones. <risa> Esa es la magistrada Jenny Berenice, la atacaron diciendo que ella está yendo a la prórroga porque no tiene prueba contundente. Ella responde diciendo que la prórroga está consignada en el Código Procesal Penal, sus artículos 150 y 151. Y lo que pasa dice él es que ella que un gran robo requiere una gran investigación. Pregunta de respuesta. Sí aseveraciones, traen otras aseveraciones se le está atacando de debilidad al proceso y ahí dice no hay ninguna debilidad yo estoy haciendo uso de lo que la norma establece estoy pidiendo la prórroga y aunque no lo dijo dirá ella y hasta si tengo que ir a la intimación del 151 también iré porque la norma lo establece ahora yo quiero investigar un gran robo sí. con una gran investigación Doctor, nos preguntamos muchos de nosotros que estamos aquí detrás que estamos en los medios las posibilidades o no de condena ¿Cómo ve usted el mar cómo marcha este proceso? ¿Cómo ve usted el desenvolvimiento? Ya usted dijo la recomendación a la barra de la defensa del magistrado, pero de mando del Ministerio Público, ¿cómo usted ve la marcha y el conducir de este proceso, doctor? Mire, yo creo que a diferencia de otros procesos, mire que yo antes tenía otra percepción, sí. pero a diferencia de otros procesos, por ejemplo como fue el caso Pulpo, sí. que fue un tanto acelerado porque la Procuraduría Nueva entra en agosto, eh, del año 2020 sí. y ya en ese mismo año es decir, tres meses y tanto, ya en diciembre ya tenían preso la gente del pulpo si sí. sí, yo creo que puede haber un expediente en este momento que tenga cierta debilidad, puede ser ese por ejemplo, ¿verdad? pero yo entendía lo contrario, pero ahora entiendo que por muchas razones que yo no voy a extender en este momento me luce que la Procuraduría está empeñada en producir la mejor de las acusaciones en el caso de Jean Alain Rodríguez no he dicho que se trate de un asunto que tenga un elemento personal que provoque mayor calidad de la investigación, sino que ellos quieren ser el más meticulosos en la investigación de Jan Alain Rodríguez. Las razones, reitero, no las voy a extender en este momento. ¿Pudiera tener esa insistencia de sus abogados, de, del ex procurador, crearles consecuencias a su representado? Todos esos procesos que ustedes han llevado a cabo, intimar, la misma magistrada dice... Ellos intentan intimidar parte de los jueces y los fiscales con este tipo de acciones. Eh, no, yo entiendo que los colegas lo que están haciendo es van diseñando eh, o aplicando una estrategia que ellos han concebido. Reitero que no es la que yo, por ejemplo, aplicaría, yo aplicaría una más suave. Eh, allá en Alain reitero hay que ponerle un perfil más bajo, eh, un imputado activo. Eh, históricamente no le va bien. Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso del general de los Santos Viola. Sí, el general de los Santos Viola llegó agarrido, querella, y ahora, ¿cómo está? Está dormido porque parece que entendió que, reitero, en el sistema de justicia que nosotros tenemos aquí en nuestra Amada República Dominicana, los imputados no pueden este, exhibir tanta agresividad. Entonces, si tú vas a ser agresivo con un lado, no puede ser con todo. Si está agrediendo a los jueces, no agreda a los fiscales y viceversa. Si está agrediendo a los fiscales, no agreda a los jueces. En este caso, hay agresión contra todos. De todos modos, yo entiendo que. Es una estrategia de defensa, rogamos a la Divina Providencia que le vaya bien. Reitero, no es lo que yo haría. Doctor, usted no haría eso, pero llama la atención con lo que usted decía con relación a la construcción de las cárceles, todo ese proceso que se vio en lo que fue la medida de coerción, la solicitud, esa investigación, el tema que siempre es reiterativo... Cuando se conoce una vista de esta que se llevan a cabo, de que los presupuestos han variado, de que las condiciones son diferentes. ¿Cree usted que el ex procurador tendrá que permanecer en prisión hasta poder ya a la conclusión del juicio de fondo de este proceso? O lo que sería ya la presentación de la, de la audiencia preliminar, doctor? Mira lo que pasa, apreciado colega Robert. Si usted me pone al magistrado Jean Alain. Sí. Así, así, como el ex procurador, yo le diría, ni él, ni ningún ex procurador general de la república, tiene peligro de fuga. Okay. Como procurador, sí. ninguno tiene peligro de fuga. Ahora, hay un elemento que no podemos quitárnoslo de encima, y es cuál. Cuando él trató de salir del país, eso lo desarraigó. Y yo creo que ahora mismo no hay forma, no hay documento. Que lo arraigue nuevamente el país cuando él intentó salir del país en un momento que él sabía, más que nadie, porque está siendo investigado. Y sabía el tipo de investigación, sabía ya de la existencia de una orden de arresto en su contra y trató de huir del país. Si eso no hubiese ocurrido, el magistrado no presentaría ningún tipo de peligro. Ahora, esa manchita la tiene y le va a pesar durante todo el proceso en nuestro sistema de justicia. Doctor. ¿Entiende usted que ya con este plazo de estos cuatro meses adicionales pudiera ser otorgado por los jueces? ¿Y cree usted que ya ese sería el tiempo suficiente para el Ministerio Público presentar ya acusación en este caso, doctor? Sí, sí, yo pienso que será tiempo más que suficiente. Creo también que los jueces habrán de otorgarle el plazo, que lo otorgarán en la modalidad de cuatro meses, tal cual lo consagra el artículo 370 del Código Procesal Penal, por tratarse de un caso sumamente complejo. Entiendo que la Procuraduría eh, va a presentar la acusación en la última semana del plazo otorgado por los jueces. ¿Por qué razón? Porque independientemente de que la Cámara de Cuentas se nota como una aliada del Ministerio Público y habrá de suministrarle cualquier peritaje, cualquier pericia, eh, cualquier auditoría que falte, no es menos cierto que la Procuraduría no se va a dar el lujo de presentar la acusación en este momento, sino que la presentará, reitero, en la última semana del plazo, cuando ya se esté venciendo el plazo. Doctor, ¿este plazo pudiera determinar en ese sentido, como ya usted ha dicho, que no exista con esta extensión de plazo una variación de lo que es la medida de coerción impuesta? No, no, es que no, no, no va a variar por lo que yo le estaba planteando, que el procurador como tal, por la sola figura que representa, el ex procurador no presentaría peligro de fuga. El peligro de fuga radica en cuando él intentó salir del país sabiendo de que existía una alerta en ese momento con que la magistrada, dijo que era, magistrada Miranda dijo que era ilegal, pero sabía que existía la alerta y sabía que existía inclusive una orden de arresto en su contra y sabía el tipo de investigación que se estaba llevando, entonces él sigue desarraigado y no podrá arraigarse, es una mancha que está con tinta indeleble, él no podrá quitarse sí. esa mancha de encima de haber tratado de salir del país en un momento que estaba siendo investigado de modo que de cara a la variación de medida de cohesión es muy remota, la posibilidad de que no tenga su libertad será en un juicio de fondo, porque ni siquiera en la audiencia preliminar por la naturaleza, la audiencia preliminar, que es lo que se conoce es la licitud, pertinencia, utilidad de la prueba. No se produce ningún debate. Por tanto, el momento de debatir ese elenco probatorio será el juicio de fondo, y ahí será donde él y sus abogados desplegarán la técnica y su estrategia de modo tal que puedan desvirtuar la acusación fiscal. Doctor, uno se pregunta: al principio escuchábamos decir así en voz populi de que había una supuesta testigo a cargo que era la joven no, Rainier, claro. Rainieri que es que es una ex empleada del ex procurador esto sería parte de las estrategias del ministerio público y permanece todavía esto así sí que pasa es que al ministerio público le fue muy bien con Giron sí. mayor y entonces ya en todas las investigaciones el ministerio público busca un jirón o una Girona o varios Girones y varias Gironas okay. y lo tiene también en este caso y no solamente ella tiene otros girones y otras gironas. Doctor, aprovecho que usted dice un girón y una girona, porque quiero unir esto, porque precisamente esta semana me decía un abogado que no puede haber un imputado con doble condición. O es imputado, o es testigo a cargo, o testigo a descargo, que si esto pudiera ser la dualidad de condición en un proceso doctor. ese abogado tiene razón si es imputado no puede ser testigo si es testigo no puede ser imputado porque el testigo conforme al 194 y siguiente de la norma no presta, tiene que prestar juramento el testigo, sí. en cambio el imputado no presta juramento, entonces si no presta juramento no hay habilidad de, de, de juramentarte como testigo, sí. es decir un imputado no puede ser juramentado como testigo, ¿Qué es lo que se hace y los jueces lo aceptan se le deja como imputado y lo ponen que declare, y el juez le da la valoración que entienda. Ahora bien, si yo hubiese sido la Procuraduría, yo sencillamente le retiro a Girón y lo oferto sencillamente como testigo. Le archivo a Girón, uh -huh. le doy un archivo y lo presento como testigo para que tenga más contundencia y pueda pararse ante el juez y pueda entonces juramentarse formalmente prestando el juramento eh, de, de rigor pero no puede tener la doble calidad de imputado y testigo. O declara como imputado, que en su declaración material manifiesta todo lo que entienda del proceso, o sencillamente se le archiva el proceso y se le incorpora como testigo al proceso penal. ¿Y en el caso de Rainieris, pudiera ser lo mismo, lo, lo propio, lo mismo aplica yo pienso que ya Girón ha dado mucho que su vida corre peligro, que su familia corre peligro, que ya él tiene una condena natural, una condena en la cual Girón jamás podrá hacer vida pública sí. Girón jamás usted podrá imaginarse ni siquiera en 30 años si sí que vive a esa época en una plaza pública, ya él tiene una condena lo, lo mismo la última vez que llegó al tribunal con una peluca una vestimenta un tanto estrendosa y eso, ni eso lo libra ni eso lo libra, entonces ya reitero tiene su pena natural la pena natural es estar enclaustrado, encerrado, confinado de por vida, sí. él y su familia, y probablemente también cuando el proceso avance y preste su declaración de terminar fuera del país hasta con otro nombre. Sí. Entonces, yo ahorita ya cogieron que buscar sentencias? Si ya él tiene su propia sentencia, la sentencia sí. de estar todo el tiempo eh, bajo perfil, de estar eh, escondido, de estar secreto, ya él tiene su sentencia, ya se le puede no presentar la acusación, sino incorporarlo como testigo entonces yo le decía a usted Rainieri pudiera ser incorporado solamente como testigo y la retirar mi, la acusación la misma modalidad es lo que yo aconsejo como yo decía cada abogado tiene su libro mi libro si yo fuera el procurador dirigiendo la investigación sencillamente lo presentaría a ellos le archivaría el proceso y le lo presentaría, le haría cesar todo tipo de medidas de coerción y lo presentaría como testigo y conforme al 294.5 del Código Procesal Penal ofertaría diciendo que se pretende probar con él y lo escucho como testigo durante el desarrollo del proceso, en cuyo caso tiene más impacto, porque si lo presenta como imputado, en todo momento el juez podrá decir, es una declaración material no es una sí. declaración testifical como tal y no darle el valor que, que conlleve la, la impactante declaración de que estos, estos ciudadanos puedan prestar en el proceso Muy bien, señora, interesante conversación como siempre con el doctor Freddy Mateo Calderón Hablando de derecho, pero de una manera totalmente catedrática y apegada a los que establecen las normas jurídicas en República Dominicana. Doctor, como siempre, agradecido plenamente de usted y de su tiempo. Muchísimas ¿eh? sí, gracias, hermano. Muchísimas sí, sí, gracias. Nosotros hacemos una pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes.